Bueno, bienvenidos. Eh, mi nombre es Matías Santamaría. Yo soy docente de la Escuela de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de La Plata. En esta clase en particular vamos a tratar la temática sobre estructura y función del tejido muscular. Eh, la clase va a estar organizada de la siguiente manera. Vamos a hacer una clasificación de los tejidos primarios a modo introductorio. Luego vamos a especificarnos básicamente en el tejido muscular haciendo una breve clasificación y caracterización de cada uno de los tejidos musculares. Luego particularmente nos vamos a eh, centralizar en lo que es eh, la caracterización del tejido muscular esquelético, en particular pudiendo ahondar sobre la fisiología de la contracción y relajación muscular para luego poder hacer mención a los distintos tipos de contracción muscular como así también la diferenciación de los distintos tipos de fibras musculares. Haremos una última diapositiva donde veremos eh, las conclusiones y consideraciones finales y al finalizar la clase van a tener a disposición la literatura pertinente como para poder eh, utilizarla al modo de estudio. Bien, eh, nosotros tenemos en cuenta que el tejido, eh, el cuerpo humano, está constituido por eh, millones y millones de estructuras celulares. Cada una de esas células están eh, conformadas, o están, mejor dicho, form formando distintos tipos de órganos. Esos órganos van a tener eh, funciones específicas. Podríamos pensar que un miocito, que es una célula muscular, podría estar constituyendo básicamente lo que es el corazón, o el músculo cardíaco, o el tejido muscular. Podríamos pensar que la nefrona, que es eh, la célula renal, va a estar formando en su conjunto al tejido renal con sus funciones pertinentes y así en cada uno de los sistemas. A su vez, eh, las células se van a poder, o mejor dicho, los tejidos primarios se van a poder clasificar en cuatro tipos. Vamos a tener un tejido conectivo, un tejido epitelial, un tejido muscular y un tejido nervioso. Cada uno tiene distintas características pero particularmente en lo que respecta a esta clase vamos a centrarnos, a centrarnos o a focalizarnos en lo que es el tejido muscular. El tejido muscular eh, se va a poder clasificar en liso, esquelético y cardíaco. Nosotros podríamos hacer eh, breves eh, diferenciaciones en relación a los distintos tipos de tejidos. Podríamos decir que en apariencia el liso justamente se caracteriza por no tener una apariencia estriada como si lo tiene el músculo esquelético y el músculo cardíaco. Pero eso sería básicamente una eh, diferenciación bastante simple. Hay diferencias histológicas importantes en cada uno de esos tejidos. Podríamos decir que el músculo liso es un tejido muscular que se va a encontrar en los sistemas digestivo, respiratorio, cardiovascular que tiene como particularidad básicamente de ser, de ser involuntarios, o sea que una persona no puede conscientemente poder controlar la contracción o mejor dicho la motilidad de ese tejido muscular. El estriado a su vez se va a poder clasificar en dos tejidos musculares, el cardíaco por un lado y el esquelético por el otro. El cardíaco es un músculo eh, involuntario igual que el músculo liso que tiene una clasificación estriada por su apariencia. Esa apariencia estriada básicamente se le van a dar las proteínas de actina y de miocina, que son estructuras proteicas que se encuentran en la unidad funcional más pequeña del tejido muscular, que se denomina sarcómero. El tejido muscular esquelético se denomina de esa manera justamente porque está inserto en el esqueleto, ¿sí? que es eh, las palancas óseas, que son las que van a producir la motricidad humana. A diferencia del tejido muscular cardíaco, se diferencia que son justamente voluntarios, o sea que una persona puede ser consciente de la contracción o no de ese vientre muscular, según lo considere. El músculo liso eh, tiene ciertas características eh, que lo diferencian, como habíamos hecho mención en la diapositiva anterior, eh, pero tiene características eh, bien bien puntuales como por ejemplo, son mononucleadas. Las células musculares son mononucleadas, tienen una contracción rítmica y sostenida en el tiempo. Los movimientos, por ejemplo a nivel del sistema digestivo se llaman movimientos peristálticos, ¿sí? son rítmicos y constantes en el tiempo. Eh, y como habíamos dicho se, básicamente se encuentran en sistemas digestivo, respiratorio, renal, entre otros. El músculo cardíaco habíamos hecho mención en la diapositiva anterior que es un músculo de tipo estriado por su apariencia pero va a tener ciertas características que lo van a diferenciar del resto. También es involuntario, o sea el músculo cardíaco va a tener una doble inervación una intrínseca y otra extrínseca eso probablemente lo vayan a ver en la siguiente presentación de eh, cardiovascular pero tiene eh, una característica que es muy muy importante, que es eh, lo que le dan los discos intercalados, que son discos que separan un miocito del otro, que tiene la particularidad de ser permeables a los iones de sodio y potasio. Esta eh, característica le da la posibilidad de lo que se conoce como sin sitio funcional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que si un miocito llegara a despolarizarse, y la fibra de conducción eléctrica, que despolarizaría el miocito que se encuentra al lado del que estamos mencionando, se llegara a interrumpir por algún tipo de patología, el miocito vecino, junto con el resto, puede despolarizarse gracias a esta permeabilidad del disco intercalado que le da la característica denominada sin sitio funcional. El músculo cardíaco, al igual que el músculo liso, es un músculo o una célula mononucleada ¿Sí? o sea que quiere decir que posee solamente un único núcleo pero tiene otras características también histológicas eh, importantes y a considerar es que es un músculo en el ser humano pura y exclusivamente de tipo aeróbico o sea que su metabolismo celular va a estar supeditado al consumo de oxígeno de ese miocardio gracias a una red mitocondrial densa o sea considerable utilizando como principales fuentes energéticas los ácidos grasos y en menor término lo que es el ácido láctico y la glucosa. Esto le da una característica eh, muy particular al músculo cardíaco que es eh, un músculo que no puede trabajar de manera anaeróbica y ahí empiezan a aparecer eh, cuestiones eh, como patológicas que probablemente puedan llegar a alterar el normal funcionamiento del músculo cardíaco. Es en el caso específicamente de una isquemia miocárdica cuando una arteria que irriga a este tejido se ocluye por eh, algún tipo de patología ateroclerótica si ¿sí? eh, al, restring al restringir el flujo sanguíneo produce una deuda de oxígeno esa deuda de oxígeno hace que el metabolismo celular se altere y pueda devenir probablemente una necrosis celular y por ende la muerte ¿no? eh, En la diapositiva que estamos viendo en este momento es un poco la explicación del concepto de sin sitio funcional. Nosotros ahí en la parte superior tenemos el representado lo que sería el nódulo sinusal, que es uno de los marcapasos o es el marcapaso biológico del corazón, el encargado de producir una despolarización de la membrana entre 60 a 70 impulsos eléctricos por minuto, que luego se van a propagar por todo el músculo cardíaco. Ese, esa propagación del estímulo eléctrico es el que produce el fenómeno de contracción muscular denominada sístole eh, cardíaca. Eso gracias a esta característica o a este concepto del sin sitio funcional, que es básicamente nada más y nada menos que la permeabilidad de los discos intercalados que separan a un miocito del otro. Y ahora por último, nos eh, centramos en lo que es el músculo esquelético, el músculo esquelético eh, se denomina de esa manera básicamente porque habíamos hecho mención de que tiene inserción en la estructura ósea y es el que básicamente va a producir la motricidad humana. Pero el músculo esquelético tiene ciertas particularidades. Primero decir que el tejido muscular ocupa aproximadamente entre un 40 a un 45% del peso corporal total de una persona adulta, lo que implicaría que el, 40 por si, eh, que el 90% aproximadamente de ese 40 45 es tejido muscular esquelético y el restante por ciento es del tejido liso y el tejido cardíaco. El tejido muscular eh, tiene varias funciones, el esquelético estamos haciendo mención particularmente, tiene varias funciones, una dijimos la motricidad pero también tiene función de protección de órganos vitales, tiene función de termogénesis, de postura pero en los últimos años, particularmente en la última década, se, la ha, de, se la ha encontrado, se ha investigado y se ha descubierto que tiene una verdadera función endócrina. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el tejido muscular no solamente es el encargado de la motricidad y todas las características que habíamos hecho mención anteriormente, sino que tiene la capacidad de poder sintetizar, o sea, producir y liberar al torrente sanguíneo una cierta cantidad de sustancias denominadas mioquinas, que tienen efectos sumamente saludables en distintos tipos de sistemas. Por ejemplo podríamos decir que cierta cantidad de mioquinas tienen funciones osteogénicas o bien angiogénicas o favorecen la lipólisis o la hipertrofia muscular por lo cual eso le ha dado en relación a lo que es eh, la salud y el tejido muscular un papel protagónico más que considerable en los últimos años. El músculo esquelético a su vez va a tener eh, o va a poseer ciertas estructuras desde organelas, membranas celulares, nervios y vasos sanguíneos que son los que le van a permitir básicamente mantenerse en vida. El tejido muscular... Eh... En la diapositiva anterior hicimos eh, resaltamos la importancia básicamente que se tiene en los últimos años en relación a la salud. Pero el tejido muscular, al igual que varios sistemas, sufren procesos de envejecimiento a partir de la tercera década de vida. Esto quiere decir que, el tejido, que un ser humano desde que nace hasta los 30 años de edad aproximadamente va en un pico, o sea, una curva en ascenso sobre el crecimiento de la masa muscular, pero a partir de la tercera década de vida en adelante, empieza a haber un proceso de pérdida. Ese proceso de pérdida de masa muscular se la denomina sarcopenia. Estos procesos pueden estar o bien acelerados o no, dependiendo del estilo de vida de la persona, básicamente. O sea, y acá empezamos a ver, tema muy importante para la nutrición, básicamente, el concepto de los factores de riesgo de las personas básicamente según su estilo de vida o sea qué es lo que acelera a la pérdida de masa muscular eh, acciones o actitudes nocivas como el sedentarismo el tabaquismo la obesidad la diabetes son todos factores que aceleran estos procesos de envejecimiento celular por ende con la pérdida de masa muscular también deviene la pérdida de su, de su cualidad, que es justamente la de generar tensión muscular por ende una persona con menor tejido muscular también tiene mayor grado de dependencia por su incapacidad de motricidad. Se pueden asociar eh, varios aspectos al proceso de sarcopenia y la pérdida de masa muscular. En la diapositiva nosotros podemos ver que hay factores desde cuestiones de comportamiento, como habíamos dicho hábitos tabáquicos, sedentarismo, entre otros, pero también hay eh, factores hormonales, humorales, Malas alimentaciones, particularmente con déficit a nivel de ingesta proteica. Todo eso acelera los procesos ¿sí? de pérdida de masa muscular. Estilos de vida nocivos, como los que estuvimos mencionando anteriormente, aceleran un proceso fisiológico denominado estrés oxidativo. El estrés oxidativo justamente es el encargado de acelerar esta pérdida de masa muscular. Bueno, un poco eh, en el mismo alineamiento lo que venimos hablando, en esa diapositiva, en un journal publicado recientemente, me pareció sumamente gráfico poder compartir con ustedes cómo se van perdiendo o se va deteriorando el tejido muscular a medida que van pasando los años de vida vivido, al punto tal que una persona llega a una edad de 50, 60, 70 años de edad, actualmente lo vemos cada vez más en edades más jóvenes eh, con una dependencia de un bastón básicamente por los bajos niveles de tejido muscular y de fuerza por él. ¿sí? Recuerden que todo este material y todo lo que estuvimos viendo en esta presentación va a estar a disposición, la parte literaria, o sea su apoyo literario en el Dropbox que podemos compartir junto con ustedes o bien en la fotocopiadora de la Facultad.